Hace mucho, mucho tiempo, había una civilización muy avanzada en algún lugar del espacio exterior. ¡Los alienígenas están invadiendo! ¡Corran! Ha terminado mi dispositivo amplificador de rencor, el Hatchak. Ahora los Sajajines serán Hatchak. Toma el rencor de nosotros, los Furujines. algún día tienes que mostrarles a esos Sajajines. ...después de muchos años. Ah, ¡El momento ha llegado! ¡El momento en que podré consumar mi venganza! Dragon Ball, el plan para erradicar a los Super Saiyajines. Vamos, échales un poco de agua. Se están poniendo muy lindas. ¿Ah? ¿Pero qué es eso? ¿Ah? ¡Llegaron! <risa> ¿Qué es lo que está pasando afuera? En estos momentos la Tierra está en un grave peligro. ¡Televidentes, por favor! ¡No salgan afuera! Ahora mismo, unos dispositivos provenientes de un planeta misterioso están aterrizando en la ciudad del oeste y están lanzando un gas muy peligroso. ¿Qué será de nuestro planeta con estas amenazas? ¡Esto es terrible! ...llamarlo gas destructor. Es algo tan peligroso que puede acabar con todo ser viviente. Goku, Picoro, parece que ustedes no están siendo afectados. Y según mis cálculos... ...en 70 días... ...todo ser viviente en la Tierra... ...será aniquilado. ¿Ah? ¿Y quién sería capaz de hacer algo así? Los únicos capaces de planear un ataque así... ...son los Supurujines. ¿Vegeta? Los Urugines. Era una raza que mi padre erradicó hace mucho tiempo. El planeta Vegeta era... ...originalmente habitado por Furujines, Pero... ...cuando los Saiyajines llegaron... ...los Furujines fueron eliminados. Así se apoderaron del planeta entero. Entonces, los sufurujines quieren... ...vengarse. Más que nada de los Sayachines. Es obvio... Y ver la tierra con todo esto. ¡No es justo! Yo voy a analizar el gas destructor y veré si encuentro alguna manera de paralizarlo. tú? Sí. La ciudad. Sí, todo esto es inaudito. Papá, debemos de hacerle caso a mi madre. Si el gas se originó aquí, no podemos estar por mucho tiempo. Oigan, hay que acabar con este gas cuanto antes. Este debe ser. Yo me encargaré de esto. ¿Mm? <risa> <risa> esto fue muy fácil. No, ¿Pero qué? Ese ataque no funcionó. Con el poder que tienen, les será imposible destruir esa barrera. <risa> ¡Flo... ¡Freezer! No, no es posible. Es fuerte haberte cortado en dos con mi espada. ¿Cómo es que sigues vivo? Simios ignorantes. Nosotros vamos a acabar con sus miserables vidas, Sayajines. ¿Nosotros? Así es. <risa> Ha pasado mucho tiempo. Cooler. <risa> Me alegra volver a verlos una vez más. Maldito es ¿Tienen alguna idea de cuánto los odiamos? Malditos Sagajins. ¡Darles! <risa> ¿Qué significa todo esto? Pensé que mi papá los había derrotado a todos. <risa> Malditas abandijas que nos pueden hacer a nosotros? Somos más fuertes que antes. Hmm, parece que tus deseos por pelear han empeorado, Vegeta. No sabes con quién se están metiendo. Ahora entenderás por qué. <risas> Aquí vienen. ¡Ja! ¡No están peleando como antes! <risas> Qué pasa, pequeño he ¿Qué? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? <risa> Imposible. Son inmortales. ¡Ah! Siguen regresando. ¿Por qué? <coughs> Bien, creo que están acabados. <risa> <risa> ¿Qué dices? Frisa. ¿Qué? ¡No puedo moverme! ¿Esto es? Es algo tan peligroso que puede acabar con todo ser viviente. <risa> Parece que el gas destructor está funcionando. Y es demasiado tarde para que nos empiecen a rogar por sus vidas. Ya, ya no tengo fuerzas. ¡Insectos! Llegó su fin por el bien de todos. ¡Muera! Adiós. ¿Eh? ¿Qué? Oh. El gas ha sido detenido Bien, Mickey ha vuelto Lo detuvo en tan poco tiempo Eres una genio, mamá Sí Es solo un prototipo, así que no creo que dure mucho tiempo Ahora dense prisa Y acaben con Freezer Y todos los demás cuanto antes Muy bien <risa> Pudranse en el infierno, sabandejas. ¡Ah! Oh. Malditos simios, nuestro rencor es más grande. ¿Rencor? ¿A qué se refieren? Lo sabía, ellos no eran más que impostores. Kayosama, ¿me escuchas? Claro, Goku. Lo que está controlando el gas destructor, a Freezer y a los demás, se encuentran en el otro lado. Han detenido los dispositivos del oeste, sin embargo, el terror sigue en todo el planeta. No podrán salvar a la Tierra hasta encontrar al culpable. Entendido. Allí está. Planeta Oscuro, Fortaleza Raichi mm -hmm. Nuestro odio ha crecido demasiado Todavía queda mucho por hacer. Una vez que nuestra energía de rencor llegue a su máximo nivel, el último guerrero que cumplirá con nuestra venganza, ¡NACERÁ! Aquí están, Sayajinen. Oye tú, eres el responsable del gas destructor, ¿cierto? Mm -hmm. Por supuesto, soy el mejor científico Sufurujin de todos los tiempos, el Dr. Raichi. Para poder consumar la venganza Sufurujin contra los Saiyajines, tuve que regresar como fantasma con la ayuda de mi dispositivo amplificador de rencor, el Hatchiak. ¿Hijo fantasma? Ya veo. Así que así trajiste a Freezer y a nosotros con ese dispositivo. Viejo, acaba con el gas ahora. ¡No lo haré! ¡Hasta cumplir mi venganza! ¡Me importa un comino el planeta Tierra! ¡Estaba esperando que se murieran con el gas destructor! ¡Pero ya no tengo otro remedio más que acabarlos yo mismo! No tienen la fuerza suficiente para romper esta barrera Van a morir junto con la tierra La tierra no tiene nada que ver ¡No la involucres! <tose> Ha ha ha ha ha Resplandor final, ¡Más salvos! ¡Más salvos! hasta nunca insecto. Eso fue muy asombroso. Con solo coleccionar el rencor de los demás, llegaste muy lejos. <risa> ¿Ah? ¿Pensaron que ya me habían derrotado? ¡El rencor limitado de los oscurrullines no desaparecerá tan fácilmente! ¡Cachia! de mi rencor y despierta el la perfecto! ¡Esto es en verdad un poder impresionante! ¡Nunca había sentido un kit tan poderoso! ¡La galaxia del norte está acabada! Esto se está poniendo interesante. ¡Esta es la máquina! ¡Se ha transformado! No, oh, oh. Desaparece. ¡Vegeta! Los magallines deben morir. ¡Maldita sabandija! ¡Toma esto! ¡Resplandor final! No, ¿Eh? ¿Ah. ¡Ah! imposible. Mi técnica no le hizo daño. No, ¡Ah! ¡Ah! se parece a mi resplandor final. ¿Mm? ¿Ah? Cañón de venganza. ¡Vegeta! ¡Hasta un lado! ¡No! ¡Muérete! ¡No te acerques, Coca! Su energía llega a detenerse cuando se está defendiendo. ¿Oh? Esta cosa podría ser más poderosa que lo hay. Aún así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Quince! ¡Oh! ¡Tocan! ¡Trons! ¡Vegeta! Son 15 segundos, ¿verdad? Sí. ¡Les daré una oportunidad! ¡Oh! No. Solo un poco más. Resiste, Goku. No podemos desperdiciar la oportunidad que el señor Goku nos está dando. ¡Desaparece! ¡Ahora! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, ¡Ahora! Fabuloso, uh. ¡Uh! ¡Ah! Chicos, hicieron un gran trabajo. <risas> Goku, Gohan, Piccolo, Trunks, Vegeta. ¡Muchas gracias por salvar a todos los seres vivos de la Tierra! Goku, ¡La comida ya está lista! ¡Trae a Gohan a casa lo más rápido posible! ¡Ah! ¡Mi mamá ya se enojó! ¿Oh? <risa> tenemos que darnos prisa, Gohan! ¡Sí! ¡Ya, ya llegamos! llegamos! ¡Ah! ¡Porque está lastimado! ¡Y por qué tienes toda la ropa sucia y rota! Bueno, es que... ¿Por qué no le cuentas tú, papá? Ah, mil que verás la tierra. ¡¿Qué es con la tierra?! ¡Me tienen harta! ¡Ustedes los dejaron de conar a partir de ahora! ¿Qué? ¿Estás loca? ¡Por, Por favor, favor, perdónanos! perdónanos.